Ok, parece que está bien así. Okay. Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal. Y estaremos en un nuevo video de reacción. A ver acá, hablo de internet. Bueno, como sabrán, acá me pareció que puedo hablar del tema este. Bueno, está monetizado para hablar del COVID-19. Y bueno, vamos a reaccionar ahora a ¡Ah! este que salió hace poco, hace dos días, me parece. EvoCoverse es una auto, así que vamos a verlo ya. Esta reacción es de Kishin ese mete va a estar buenísimo. Así que acabo de ver acá un vistazo y va a estar genial. Así que vamos a reaccionar completo ahora. Ok, good is that no. Goku versus. No. Date <ríe> by my... yo que? Okay. Yo. ¡Coño! ¡Coño! ¡No! Ok. ¡Oh, tan oloroso! De... <risa> <risa> ¡No! ¡Ceroche! ¡Ceroche! ¡Ceroche! ¡Ceroche! ¡Ceroche! No. ¿Qué bueno, no ¡Ceroche! ¡Ceroche! ¡Ceroche! ¡Ceroche! ¿No? Ok. <risa> Poder de más de 9.000. Es de más de nueve <risa> <risa> <risa> oh, ¡No! Oh, ¡No! bata. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y ¡No! ¡No! <risa> ¡No usar palabra, podemos usar esa palabra! ¡Only We can use that word! No te ¡Dante No te Francia! Ja, <risa> ja, Ah, ese otro video, ok Okay. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar otro más de, ay, ah, no, doctoré. De boleta y de Magic Blue de la llevan bueno, ya, Ahí ya reaccioné esos dos videos. Lo he dejado por acá arriba, no sé. Bueno, Hoy quiero ver esto. está bastante bueno la animación de Kizuka ¿eh? y bastante raro y caiga todo su forma. Ah, ¿qué? Ah, es una, una frase, una palabra que hice mucho en auto solamente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es un mentón. ¡Nada, mierda! ¡Nadie toca! ¡Dante, date ¡Nadie Date ¡Dante, bayú! ¡Nadie date ¡Dante, Date ¡Nadie toca! ¡Dante, date ¡Nadie Good. ¿Eh? Every day I wake up and I hope you're dead. Oh. Oh. Ah! Eh? Date, ¿Te la <laughs> okay, I'll say one more, and I'll say, I'll say, I'll say, I'll say, I'll say, Necesites, vamos a seguir llegando. Mercado libre. ¿Sí? Oh. No. Me ¡Date ah. mayú, <laughs> ¡Im going to kill you! Dante <laughs> mata! Oh no Dante Dante Dante Dante ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ok, creo que hasta acá lo vamos a dejar Y bueno gente, la ha sido la versión de hoy, la verdad está bastante buena esta animación de TheKishinBuy y me gustó Algo covers un adulto Y bueno, la referencia más que hoy al COVID-19, ¿no? Y bueno lavarse la mano si bueno no le caiga el vídeo del late valle así que bueno eso ha sido todo espero que te haya entretenido te haya gustado dale un me gusta compartir suscríbete para más reacciones como este bah me hasta con me con esta y imagen y bueno eso es todo soy yo y lo lonja acá y bueno va